Hola, mis bellezas y mis amores. Es Alexa y en este video te quiero traer este tema que me ha estado inquietando por varios meses y es el que te quiero hablar en este día. Dios tiene a la persona indicada para ti. En este video lo vamos a contestar así que quédate bien bien pendiente y no olvides darle al botoncito de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos Ya vamos casi para los 400 Gracias, gracias por todo el apoyo que me dan Y no olvides seguirme en mi Instagram para que estés al día de todos los videos y de las encuestas que hago para hacer mis videos también Espero que este video sea de bendición, así que vamos a empezar Muchas veces hemos pensado que no hay nadie que pueda cumplir con estos anhelos que tenemos, estas metas, esta lista que hacemos tan larga de las cualidades que debe tener una persona para atraer nuestro interés o para que sea como esa persona especial, verdad, con la que pasaremos nuestra vida. Esa persona que llene nuestras expectativas, esa persona que nos haga feliz y todas estas cosas, verdad, que nos ponemos a reflexionar. Muchas, demasiadas veces. Pero te tengo una noticia en este día. Esa persona, Dios la tiene para ti. Esa persona existe. Sí, esa persona, Dios la tiene reservada solamente para ti. Así que en este video te voy a mostrar un par de cositas que, ¿verdad? Escribiendo y reflexionando sobre este video, me vinieron a la mente en lo que estamos en esa espera de esa persona indicada para nosotros y de por qué no ha llegado esa persona todavía si es que no te ha llegado A veces me podrán preguntar, pero Alexa ¿Por es que no ha llegado esa persona que Dios tiene para mi vida? O sea, yo la estoy pidiendo, es de los anhelos más grandes que yo tengo en mi corazón ¿Será que me quedaré soltera toda la vida? ¿Será que me quedaré jamona? ¿Será que me quedaré jamón toda la vida? ¿No voy a encontrar a esa pareja ideal, a esa persona que me enamore, a esa persona que Dios tiene para mí? Y te entiendo porque yo también estoy ahí Pero espera, hoy te vengo a decir que mientras más ansioso estés, mientras más ansioso estés Menos te va a llegar esa persona ¿Pero y por qué, Alexa? O sea, te invito a tener paciencia. Cuando tienes paciencia, no te estás esmerando en esas cosas que todavía no han llegado. Simplemente esperas con calma y no te desesperas por esas cosas que estás ansiando, que estás anhelando. Te invito a cultivar relaciones de amistad sana, relaciones de amistad genuinas. No estés pensando que todas las personas que conozcas del sexo opuesto van a cualificar para ser futuros buenos novios, futuras buenas novias, ¿verdad? Para los chicos. No, quítate esa idea de la cabeza. Cultiva relaciones saludables. Conoce a las personas del otro sexo. Conócelos cómo piensan, ¿verdad? Cultiva relaciones. No todo el mundo va a ser para ti. Conoce a personas, aprende de la vida, aprende... Actividades, otros pasatiempos que puedas hacer que a lo mejor no has pensado que puedes hacer No sé, ponte a sembrar, ponte a cocinar, a aprender a cocinar, a hacer galletas, hacer brownie hacer bizcocho, eh, Ayuda a alguien que necesita ayuda, ¿verdad? A un envejeciente Si has querido aprender a tocar un instrumento, apréndelo ¿Por qué? Porque en esta etapa de soltería es donde más tiempo tenemos. Te va a sobrar el tiempo porque no tienes que escribirle a nadie. No tienes que salir con ese alguien especial todavía. Y pues vas a tener más tiempo para hacer otras cosas. Muchas veces lo que nos pasa es que vivimos con tanto desespero, con tanta ansiedad, con tanta prisa de encontrar a alguien que nos vaya a llenar. Eh, y todos esos vacíos y esas cosas Como nos enseña Hollywood Que esa persona va a llegar como nuestra media naranja Cuando nadie te tiene que completar a ti Tú eres una persona completa Tú eres una persona única y auténtica Y completa en Jesús Y no tienes que esperar que otra persona Venga y te llene Sino que son dos personas completas Que se van a complementar y se van a formar En uno solo No sé si entendiste eso pero Espero que sí Volvemos al desespero Dios no te va a enviar a esa persona indicada A esa persona especial A esa persona que Dios creó para ti ¿Verdad? Y que ha estado moldeando. Cuando estés como que en ese afán Y en ese desespero Porque vas a estar tomando las cosas demasiado a la ligera y a lo mejor si te la mandan en estos momentos, pues no va a ser el momento correcto y a lo mejor te vas a querer casar rápido sin conocerlo bien o sin conocerla bien o vas a querer como que darle todo de ti cuando no debe ser así. Así que hay que tomar las cosas con calmita, cultivar la, la, las relaciones genuinas. Luego, ¿verdad? Si conoces a esta persona especial y es para ti, pues entonces vas a llevar una, una relación pues más con calma, pero no a la ligera. Cuando te conoces en este proceso de soltería te invito a que en ese tiempo crees una lista de cosas que te gustan de ti y cosas que no te gustan de ti o de debilidades y de virtudes tuyas. ¿Por qué? Porque al hacer esto vas a poder eh, brindarle más, más apoyo, más amorcito a esas áreas que tienes que mejorar. Así cuando lo veas escrito, créeme, yo soy bien visual y yo tengo que verlo escrito en un diagramita. Yo tengo que hacer una lista, y te lo digo porque ya yo lo hice, ¿verdad? Al leer el libro que había recomendado en videos anteriores, el de los 10 mandamientos del noviazgo Pues ahí, en el principio de, del libro, te dice, te da una guía, ¿verdad? De cómo uno puede ser mejor versión de uno mismo porque de qué te vale anhelar y querer este, todas estas cosas en otra persona Cuando tú misma pues no puedes ser así, ¿entiendes? Te lo digo porque yo lo he hecho, yo hice esa lista en una libretita Y me ha funcionado muy bien Todavía me faltan muchas áreas porque sí son muchas cosas las que uno debe Por lo menos las que yo debo mejorar Y pues voy poco a poco Pero sí me ha ayudado a, ser, a estar organizada Atrasarme más metas, a ver lo que yo quiero, mis sueños, mis anhelos y todas estas cosas Es lo que llega esta persona Al hacer esto, vas a estar más ocupado, más ocupada en estas tareas Y no vas a tener el tiempo, no vas a tener este estrés de estar pensando en la otra persona De que, ay, ¿por qué Dios no me lo envía? ¿Por qué Dios no me lo envía? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo algo mal? En vez de estar pensando en todas esas cosas, pues vas a estar más enfocado en tus cosas, en tus metas. Haz unas metas a corto plazo para que cuando Dios te, te dé a esa persona, verdad, te llegue el indicado o la indicada, Puedas mostrarle la mejor versión de ti Por último y no menos importante Ora por ese futuro esposo Por esa futura acompañante de vida Para que así como tú estás buscando mejorar esa áreas de tu vida Esa persona también pueda mejorar las cosas de sí mismo, Porque si los dos se complementan así O sea, mostrando las mejores versiones de sí mismo y encaminado ¿verdad? en las promesas del Señor En las cosas que Dios tiene para su vida Caminando para sus propósitos Como una persona completa Que se complementan ¿Verdad? Estando completos en el Señor Se complementan y hacen uno cuando se casan y pueden respetarse como Dios quiere que se respeten y que se amen. Así que espero que este video te haya servido de alguna ayuda, espero que haya sido de bendición, espero que hayas entendido los conceptos que te quise transmitir en este video. Sé que no es fácil, a lo mejor cerraste el video y te molestaste, pero si tienes el break, míralo con calma y pues toma en consideración estos consejos que te estoy dando porque créeme no son fáciles yo te lo digo por experiencia propia es algo que estoy aprendiendo todavía y es algo que a lo que me estoy también adaptando así que así como yo estoy aprendiendo quiero que ustedes aprendan conmigo y que puedan aplicar estas cositas y si tienen algún otro consejo alguna otra herramienta que puedan que verdad que estén haciendo o que vayan a hacer déjenmelo saber en la parte de abajo también para crear un tipo de diálogo también en los comentarios porque para esto es para aprender no es para yo quedarme con el conocimiento o ustedes, ¿verdad? Si quieren compartirlo, pues adelante. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like si les gustó y compártanlo con otras personas que pues entiendan que pueda ser de ayuda. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Bye.